Luego de que han transcurrido varios meses en lo que la notoriedad de lo que en un principio gozó el movimiento verde en todo el país ha mirmado. Cuestionamos al dirigente de izquierda y parte de la organización Ramón Rodríguez, quien expresó la pausa actual se debe a diferencias de ideologías y accionar para protestar en contra de la corrupción y la impunidad. El este movimiento verde debió trascender de la marcha. Debió trascender a la movilización social, debió trascender incluso a los paros regionales, nacionales, porque esta, este grupo de buitres no es verdad que teniendo secuestrada el sistema de justicia en la República Dominicana, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, van a cederle a una sociedad civil solamente eh, concentrada en una plaza, en una marcha. ...incluso está analizando esa misma realidad crítica... ...de que por qué... ...se ha disminuido... ...el accionar... ...yo debo decirte... ...que uno de los problemas del Movimiento Verde... ...es que aunque en los pueblos se legislan... ...propuestas... ...dinámicas y hasta inteligente, ...podríamos decir... ...como que cuando llegan a la capital... ...toman otros rumbo... ...porque los capi eh, ...yo debo decir... ...mira, hay que ser claro... ...en la capital... Hay sectores de entre el movimiento verde que tienen posiciones claves en, en la promoción del movimiento, que son muy conservadores, extremadamente conservadores. Con tú ahí figura que están en medio nacional de decir que en una marcha verde de atrás no puede pisar el pie de adelante. Es diciendo que eso tiene que ser un movimiento casi de carácter religioso, y no puede ser así. El movimiento verde no puede ser una misa. Recordamos que el movimiento verde en sus inicios movió grandes masas para en una sola voz exigir el cese de la corrupción e impunidad. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.